quererme, a veces pienso que no, aunque a veces siento alivio, no todo siempre está mal. Esta A veces me cuesta un poco más Prefiero ver mi sombra Que ella sí sabe bailar Sabe bailar ¿Cómo será quererme? ¿Cómo me veré desnuda en el espejo? ¿Cómo será quererme? Que mis estrías las veo solamente yo Y la grasa escondida hoy ya no puede respirar ¿Cómo me veré desnuda en el espejo? ¿Cómo será quererme? como me veré desnuda en el espejo? ¿Cuál es mi imagen real? ¿Cómo será quererme? ¿Cómo me veré desnuda en el espejo? ¿Cuál es mi imagen real si todo este ven mal? ¿Cuál es mi imagen real si todo este quererme como me veré desnuda en el espejo cómo será quererme como me veré desnuda en el espejo Miedosa, gorda, insegura, gorda, en peligro ya no quiero ser. Gorda, hermosa, gorda, que piensa, gorda, que sueña, eso quiero ser. Gorda. Gorda, valiosa, gorda, que baila eso puedo ser Gorda, mimosa, gorda, rebelde, gorda, que canta eso me hace ser gorda no me hace ser gorda caliente gorda sabroso, gorda que calla ya no me hace ser gorda que calla ya no me hace ser gorda no me hace ser gorda que calla ya no me hace ser gorda que calla ya no me hace ser